Estamos en temporada de asambleas en propiedad horizontal, ¿Quieres saber cómo evitar la imposición de una multa por inasistencia del propietario a esa asamblea? Este video es para propietarios y para inquilinos, porque para ustedes también hay una pequeña responsabilidad. Las multas que se imponen por inasistencia a las asambleas de copropietarios, yo creo, que son más por el desorden de las personas que por verdadera intención del propietario de no asistir a esa asamblea. Yo no conozco a un propietario que diga, ah, yo no voy a asistir y qué importa que y si me coloca la multa. ¿Y de quién es este desorden? De todos, de los propietarios, de los inquilinos, de los administradores de propiedad horizontal y de las inmobiliarias que administran los arrendamientos. ¿Por qué de los propietarios? Porque los propietarios son muy relajados, a los propietarios no les gusta ir a las asambleas de copropietarios, ellos piensan que eso es simplemente un trámite donde solamente van a, decir, a, decir, a decirse cuentos, a charchar chismes, a pelear y a sacarse los cueros al sol. Y los propietarios no piensan que en un par de años, por esa falta de interés en asistir a las asambleas de copropietarios, sus inmuebles empiezan a desvalorizarse. Porque es que con un administrador o con una asamblea que tome malas decisiones, va para abajo esa valorización que tanto quieren proteger los mismos propietarios. La culpa también es de los inquilinos porque ellos no creen que lo del tema de las asambleas de copropietarios es con ellos. Ellos pasan derecho el día de las asambleas, eh, ven que está reunida la asamblea y siguen para sus apartamentos. Ellos entran a los ascensores y ven las comunicaciones donde dicen fecha y hora de la asamblea. Ellos dicen esto no es conmigo, allá el propietario, allá la inmobiliaria, desobligados con el tema de la Asamblea de Copropietarios. Pero si el inquilino además está de raco con la inmobiliaria que administra el arrendamiento o con el mismo propietario, pues con mayor razón, ¿qué interés le va a prestar a la Asamblea de Copropietarios? culpa también de las inmobiliarias que se ponen a recibir las citaciones de convocatoria a estas asambleas de copropietarios. Cuando esto debería recibirlo directamente el propietario. Entonces, llega la notificación al correo electrónico, que de hecho ni hizo una notificación, a veces llega un avisito de la asamblea, está al día, a tal fecha y tal hora. Y muchas veces dejan dormir esa razón y no se la trasladan al propietario. Y culpa también de los administradores de Propiedad Horizontal que en lugar de notificar la citación en la última dirección registrada por el copropietario, lo que hacen es simplemente meter la citación en el casillero, porque dicen pues ese es el apartamento, pues entonces allí tendré que notificarlo, o simplemente se lo mandan al administrador del arrendamiento porque piensan que la inmobiliaria es el que tiene que asistir a reemplazar al propietario o estar atento a lo que, a lo que le corresponde al propietario. Entonces la solución que yo propongo es que todos pongamos de nuestra parte para que el propietario como sea asista ya sea en de cuerpo presente o a través de interpuesta persona a esa asamblea de, copropi esa asamblea de copropietarios y se eviten la berraca multa. Cambiemos la actitud frente al tema de la notificación, o mejor, frente a la asamblea de copropietarios, hay que asistir, esto no es por joder, esto no es porque simplemente tengamos que cumplir con una reunión cada año, no, esto es para decidir sobre el futuro de la copropiedad, la copropiedad en dónde se encuentra ese inmueble del copropietario. No veamos la asamblea de copropietarios como una papa caliente o la citación de la convocatoria como una papa caliente. No, simplemente seamos un poquito más proactivos, como la carta a García. No simplemente hay que mandar una comunicación al propietario, sino también buscar la confirmación. Es de parte de todos nosotros. Si el propietario recibió la comunicación, acuse recibo por teléfono y cuando sea el administrador para que él quede tranquilo de que usted, propietario, sí recibió la comunicación. Señor propietario, sea consciente que el administrador de su propiedad horizontal debe conocer cuál es la última dirección donde usted puede recibir notificaciones. Si usted no la tiene actualizada, actualice, envíe un correo físico o de pronto también envíe la dirección de correo electrónico, que es un muy buen lugar donde usted pueda recibir. Obviamente es mucho más expedito, así que usted puede decirle notifíqueme a mí a esta dirección de correo electrónico a su administrador de propiedad horizontal. En fin, o como conclusión, la mejor manera de evitar una multa o la única manera de evitar una multa es asistir a la asamblea de copropiedad horizontal y para ello sean cuidadosos con el tema de la notificación. El inquilino, inquilino, si usted recibe una notificación, cópiela, escaneela, tome una fotografía y mándela por correo electrónico al propietario o a la inmobiliaria. No se coma la razón. Señora inmobiliaria, dígale a su propietario que esto no es obligación de la inmobiliaria. Esto es obligación del propietario. ¿Por qué no falta la inmobiliaria? Que mande a doña Josefita, la de los tintos, porque el propietario le da 50 mil pesitos y para que vaya y se pare allá firme, tome gaseosa, con empanada. ¿Qué pasaría donde a doña Josefita se le parta una pierna? Eso no lo cubre la ARL porque está por fuera de sus funciones. No asuman responsabilidades que le corresponden al propietario. Si el propietario no puede asistir porque bendito es el señor, vive en el exterior. Aquí siempre tendrá una persona, cualquier familiar. Yo no conozco a alguien que sea tan absolutamente solo. Y si, son, si hay excepciones, tienen que ser muy poquitas. Que ellos tengan su apoderado para estos menesteres. Los funcionarios de la inmobiliaria no son para ir solamente a firmar. En los próximos videos vamos a hablar de la importancia, ah venga, ya se me está olvidando algo y por qué es importante o por qué el inquilino tiene alguna responsabilidad. Porque el inquilino, si en el contrato de arrendamiento le entregaron la responsabilidad... ¿Qué fue pues? No. ¿Ya me trajeron el ayato? Bueno... Si en el contrato de arrendamiento te comprometiste a que toda comunicación, escrito, citación que recibas en el inmueble a nombre del propietario tienes que informarla a la inmobiliaria o al mismo propietario, pues esa obligación tienes que cumplirla. Porque si por falta de interés en trasladarle la información se le genera algún tipo de perjuicio a ese propietario, puede que tú termines asumiendo ese esa multa por ejemplo porque sería un incumplimiento del contrato de arrendamiento independientemente de que esto sea obligatorio esto se trata de ser buenas personas carta a garcía si a ti te llega una comunicación notifica hagamos que las cosas sean más fáciles para todos muchachos en los próximos videos voy a hablar sobre la importancia que el arrendatario asista a la propiedad a la asamblea de copropietarios y la importancia ya más concretamente las implicaciones que los propietarios no asistan a la asamblea de copropietarios, porque los, copropi los propietarios de las, asamblea de, de las propiedades horizontales sí que de verdad quieren zafarse de, de, esa, de esa asamblea viéndolo como que eso es un chicharrón. A mí me encantan las asambleas de copropietarios, yo me divierto a mí que me inviten a una asamblea de copropietarios porque siempre hay algo para revisar, siempre hay algo para analizar, para mejorar, siempre hay algo para sacar adelante la propiedad horizontal y le estamos dejando las decisiones de la propiedad horizontal a unos pocos. Hasta aquí el video de, esta, de este día. voy a sacar otros dos videos, ya lo dije invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que regularmente publicamos aquí. Te agradezco un like, que compartas el contenido. Si tienes una opinión sobre el contenido de este video, puedes dejarla aquí en la cajita de comentarios. Y si tienes preguntas diferentes a este video, puedes dejármela en www.derechoinmobiliario.com Te invito también a que me sigas en Instagram, donde voy a publicar los detrás de cámaras de todos mis videos. Y si quieres aprender un poquito más sobre cómo se hace la convocatoria, cómo es el trámite legal para la convocatoria de la Asamblea, te invito a ver un video, por aquí te lo dejo, que hice hace un año en compañía de Diana Carolina Ruiz de la Corporación PH. Yanita es una dura propiedad horizontal, por lo tanto los invito a que se suscriban al canal de ella para que aprendan un poquito más. En este video van a poder comparar, porque eso fue hace un año, ya he aprendido, igual que Diana, a hacer videos de YouTube un poquito más. Esto de ser abogado y YouTuber no es que sea del todo fácil. Bueno, nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario.